En este vídeo vamos a comentar el teorema del emparedado. Es decir, que si tenemos dos sucesiones que tienen el mismo límite, sucesiones de números reales que tienen el mismo límite, entonces las sucesiones que están comprendidas entre estas dos también tienen el mismo límite. Más concretamente, lo que vamos a demostrar es que si la sucesión U tiene límite A, la sucesión W también tiene límite A y además para todo elemento, para todo índice N, VN es mayor o igual que UN y menor o igual que WN, entonces eh, la sucesión V, que está entre la U y la W, también tiene que tener límite Límite A. Bien, pues vamos a empezar por el principio y empezamos importando la teoría de los números reales y usando tres variables, U, V y W, para nuestras tres sucesiones, es decir, funciones de N en los reales. Y A una variable, he puesto en plural pero lo podía poner en singular, una variable para los números reales. Y vamos a utilizar... La notación que ya habíamos introducido en otros vídeos de las barras para el valor absoluto y la definición de límite. El límite de la sucesión U, E, significa que para cualquier epsilon positivo existe un número a partir del cual todo los el valor absoluto de los términos IC es menor o igual que epsilon bueno, pues vamos a ver la primera demostración y lo vamos a hacer con el estilo aplicativo, es decir, utilizando tácticas. Pero en la demostración, para portarlo, vamos a usar un lema que ya también lo usamos en el, anter el vídeo anterior, que es lo que nos dice es que dado tres números naturales, P, Q y R, si R es mayor o igual que el máximo de P, Q, entonces R es mayor o igual que P y es mayor o igual que Q y también al revés que es una condición necesaria y suficiente y la demostración es trivial porque en la librería hay un lema que dice prácticamente lo mismo pero usa en lugar de la relación mayor o igual la relación menor o igual bueno, pues vamos entonces con este lema ya veremos dónde lo uso vamos a a ver la primera demostración. Bien, a ver. Tenemos que demostrar que el límite de V es A. Pensar por la definición de límite que acabamos de ver. Y además, para verlo, si expando la definición de límite, expandir la definición de límite, mirad que lo que me queda, que para todo Epsilon, Epsilon mayor que 0 existe es decir, lo que tengo que demostrar es una fórmula existencial tengo que introducir una variable Epsilon suponer que es mayor que Epsilon, que 0, que es positiva y entonces hay que demostrar que existe el N a partir del cual se cumple la propiedad bien, pues esto de el Epsilon y el N bueno, pues lo vamos a introducir y mirad que ya tengo el éxilo, que es un número real, que supongo que es positivo y lo que tengo que demostrar es una fórmula existencial. Para que esto no quede ahí, pues bueno, lo del desplegar la función no es necesario, lo quito y mira que de todas formas sigue igual. Bueno, tengo que demostrar una fórmula existencial y tengo que... La hipótesis H1 afirma que el límite de la sucesión U es A, otra vez, aunque después lo quite. Pero para explicar la idea, si expando la definición de límite en la hipótesis H1, pues lo que tengo es que para todo éxilo, que para todo épsilon, si lo es mayor que cero, bueno, pues entonces, si en lugar de cualquier épsilon, cojo el épsilon que tengo aquí, que ya sé que por la hipótesis H es mayor que cero, es decir, esto ya se cumple, entonces lo que me quedaría es esta fórmula existencial. Existe un n. ¿Y cómo se elimina el existencial? Con caso. Vamos a eliminarlo con caso. HU con el epsilon y la hipótesis. Y lo vamos a eliminar con caso. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Un n y una, hipó una condición que para todo n mayor o igual que ese n mayúscula, un menos a en valor absoluto es menor o igual que esto. Bueno, pues lo hago y ya lo tengo aquí. Ya tengo que ya ha introducido. El n y la hipótesis hn, la hipótesis hn que dice que para todo n mayor o igual que n, un, el valor absoluto un menos a es menor que eso, pero ya la h, ya ha cumplido el h, que es lo que me afirmaba era, bueno, aunque la quite la definición, la expansión, el h, lo que me estaba diciendo era que el límite de V es A. Como ya lo he usado, entonces la hipótesis HU la puedo borrar. Eso pongo aquí, borrar HU. Bueno, y con la V hago exactamente lo mismo. Ahora, el que va a existir, bueno, la hipótesis que voy a utilizar es la HW. El N que va a existir le llamo N' el n que va a existir para, para el límite y hn y ya ni la hw ni la hn en fin, lo pongo aquí ya tengo lo mismo que antes n' y h de n' que es lo que quiere decir que a partir del n' el valor absoluto de wn menos a es menor que eso y otra vez ya la hipótesis hw que afirmaba que el límite de w es a y la Hipótesis H, Silón, que afirmaba que el signo es positivo, ya no la necesito. Ya la he usado y la puedo borrar. Bueno, me queda esto que en fin, Que ya está creciendo el número de hipótesis. Bueno, ya hemos introducido el n, el n' que cumplen esas condiciones. Y me falta encontrar este n para que. La diferencia en valor absoluto de la vn, pues aquí tengo la vn y aquí tengo la vn. Necesito la vn. Bueno, pues ¿quién voy a coger como n? Pues el máximo de n y n'. Le digo que use el máximo y me pondrá que hay que demostrar que si n es mayor o igual que el máximo, entonces vn menos a, en valor absoluto, es menor o igual que esto. Bien, lo que tengo que demostrar es una fórmula universal cuyo cuerpo una implicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Introducir. Introduzco un n y a esta condición le voy a llamar Hn minúscula. Efectivamente, se ha introducido el n y la hipótesis es Hn minúscula. Que si n es mayor o igual que el máximo, pues se tiene la desigualdad. Y ahora es cuando utilizo el lema, porque yo que tengo en hn, que n es mayor o igual que el máximo, si utilizo el lema, y lo puedo utilizar por reescritura, porque el sí y solo sí, la equivalencia es lo mismo que la igualdad a la hora de reescribir, si reescribo, qué es lo que me va a poner en lugar de n mayor o igual que el máximo, pues me pondrá que n es mayor o igual que n mayúscula, y que n es mayor o igual, que N'. Efectivamente, reescribo con el lema en la hipótesis HN y ya tengo N mayor o igual que N y N mayor o igual que N'. Bueno, la hipótesis HN, esta la tengo para todos los N, <coughs> en particular para este N que he puesto aquí, porque porque con este n que tengo aquí, la podría ser... Hombre, lo único que me falta es lo de n menor o igual que n'. Prima. Esto lo puedo hacer, especializar la hn en la variable n y la condición la tengo. Ya me quedaría que un es menor. A ver, también ahora que lo estoy comentando... ¿Hace falta aritmética lineal o se podría poner aquí otra condición menos genérica, más específica? A ver, aquí lo que necesito es n mayor o igual que n. En realidad, en lugar de todo esto de la aritmética lineal, bastaría la primera parte de la hipótesis Hn. Es decir, vamos a probar hn punto 1 es eh, hn hn punto 1 bueno, veis que también funciona y en la segunda ahora tengo que especializar y necesito que garantizar que n es mayor o igual que n prima que tenía por aritmética lineal bueno en realidad con hn punto 2 con la segunda condición de hn. Bueno, pues con eso ya tengo que vn es menor o igual en valor absoluto, que es, vn también, y me falta este de aquí. Bueno, tengo, por otro lado, todavía las hipótesis eh, h y h'. Las tengo en general. Pero yo no lo quiero para cualquier n. Yo lo quiero para este n que estoy considerando. ¿Eh? ¿Dónde lo tenía? Para este n de aquí. Entonces lo que hago es que especializo h. Y ya no está para todo. Sino para n. Un es menor o igual que vn. Y de la misma forma con el h'. Ya tengo que vn es menor o igual que h. Y ahora... A partir de estas condiciones, en fin, aquí he puesto a borrar ya también aquí eh, la condición HN ya no la necesito. En fin, vamos a borrarla también. Vamos a borrar eh, la condición, la hipótesis HN. Esa. Bueno, pues con lo que tengo aquí. Que, U está, perdón, que V está entre U y W, que UN menos A es menor que S. Tengo que demostrar que V... Bueno, entonces voy a utilizar un lema para trabajar con las desigualdades que el nombre es obvio, que es una condición necesaria y suficiente para que eh, el valor absoluto sea menor o igual que algo. Mirad, el lema dice, el valor absoluto de A es menor o igual que B es equivalente a decir que menos B es menor o igual que A y A menor o igual que B. Bueno, pues si utilizo ese lema en todo, en la hipótesis HN, en la hipótesis HN' y en la conclusión, bueno, pues esto es lo que tendría que demostrar. Ya también ahí lo he expandido. Aquí, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar... Es una conjunción. ¿Cómo lo voy a demostrar? Por cálculo. Por un lado, ¿qué tengo que demostrar? Que menos epsilon es menor o igual que vn menos a. Pues empiezo. Menos épsilon. Menos épsilon es menor o igual que un menos a. En fin, que menos épsilon era menor o igual que un menos a. Otra vez, lo he puesto por la aritmética lineal, pero también podía poner que menos g si es menor o igual que un menos a, es la primera, y en lugar de poner esto, pongo punto eh, hn.1. Vamos a ponerlo a ver si funciona, hn.1, ¿veis? Es precisamente este paso. Y ahora, que vn... Perdón, que un menos a es menor o igual que vn, no, no voy a detallar tanto, pero mira que un menor o igual que vn lo tenemos en la hipótesis H. Bueno, ya tengo la primera, con eso ya tengo la primera. Vamos a la segunda desigualdad, tengo que demostrar que vn menos a es menor o igual que eso. Bueno, pues. Primero, Vn menos A es menor o igual que Wn menos A. ¿Por qué? Por la hipótesis H'. En fin, para hacer también la red pues no me, me complicaba. Por aritmética lineal lo hace. Y el Wn menos A es menor o igual que Epsilon. Lo tengo aquí. Pero ahora sí voy a cambiarlo. Lo voy a dejar en más específico porque tampoco nos cuesta tanto trabajo. Es eh, Hn -a. ...prima... ...punto 2... ...era esa... ...hn' ...prima... ...punto 2... ...bueno, y con eso, pues ya tenemos... ...nuestra primera demostración... ...bueno... ...vamos a ver... En fin, ha sido relativamente larga... ...si la comparamos con las anteriores que tenemos... ...vamos a ver qué se puede hacer... ...hombre, aquí hemos detallado los pasos... ...y todo esto lo podríamos ocultar... ...sí... Puedo hacer todo igual. Mira, aquí lo estoy haciendo todo igual. Pero cuando llego al dividir, me dice, tienes que demostrar dos condiciones. Pues no me meto en nada de detalle. Se lo dejo todo al sistema. Digo, la primera, ¿qué es lo que tiene que demostrar? Que menos G es menor o igual que Vn menos A. Digo, por aritmética lineal. Aquí no me complico la vida. No me meto en detalle. La segunda, ¿qué es lo que hay que demostrar? que vn menos a es menor o igual que es, que vn menos a es menor o igual que es, ¿cómo lo hago? También por aritmética lineal veis que la diferencia entre esta demostración y la otra, que la otra detallé cómo se estaban haciendo las desigualdades y aquí se lo he dejado automáticamente al sistema en lugar de dejar las dos todavía esto lo podemos acortar ligeramente ahora ya es poco es decir le digo, divide, y al dividir que van a salir dos condiciones y esas condiciones por eso es el punto y coma, cada una de las condiciones, ¿cómo lo va a demostrar? por aritmética línea, bien bueno, ya veis que la tercera demostración bueno, pues es algo más corta, aunque mantiene la esencia, es algo más corta que la primera, y en fin y lo he dejado casi todo por aritmética línea bueno, vamos a hacer ahora una demostración, porque las tres anteriores son aplicativas una demostración declarativa vamos a verlo mirad, empezamos ¿qué es lo que tengo que hacer? demostrar que dado un éxilo que se supone que es positivo hay que demostrar voy a llegar al final hay que demostrar que existe esto es lo que hay que demostrar, que existe un n tal que para todo n mayor o igual que n mayúscula, el valor absoluto de vn menos a es menor que eso. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hago. Bien, yo sé que, eh, la, igual que hicimos antes, que la sucesión u tiene de límite a. Luego puedo hacer una eliminación aquí para que se vea una eliminación del cuantificador existencial una vez que he instanciado el éxilo y he usado la hipótesis h -ésilo. ¿y eso qué me dice? Bueno, pues hay que suponer un n a partir del cual se tiene esta condición para todo n así que lo estoy haciendo aquí al fin de cuentas, este n mayúscula n hn esto viene del hecho de que el límite de la sucesión u es a. Y lo mismo con la w. Hago lo mismo con la w y ahora, en fin, ya tengo aquí el n y el hn. Hago lo mismo y ahora tendré el n' y la condición que a partir del n' el w n-a en valor absoluto es menor o igual que eso. Y tengo que demostrar el existe. ¿Cómo? Bueno, pues con la regla de introducción del existe. Para la regla de introducción del existe hay que decir quién va a ser el testigo. Ese va a ser el máximo de n y n' y hay que demostrar que para cualquier n que cumpla la condición, esto de aquí, para cualquier n, si n es mayor o igual que el máximo de n' n', se tiene que cumplir. Bueno, pues primero... Vamos a coger un n, vamos a suponer que el n es mayor o igual que el máximo y si aplico el lema auxiliar, pues ya tengo que el n es mayor o igual que el n mayúscula y es mayor o igual que el n prima. Con esto voy a demostrar que menos epsilon es menor o igual que vn menos a. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de UN menos a es menores, ¿no? porque la hn, la hn era para cualquier n, pero si cojo el n que tengo aquí con la hipótesis, con la primera parte del de h1, eso que me afirma que n es mayor o igual que n, luego aplicándolo ya con eso ya tendría que el valor absoluto de un menos a es menor que eso y Haciendo el cálculo que hicimos en la primera demostración, en la segunda demostración, el menos éxilo es menor o igual que el un, ¿por qué? Otra vez, por, porque como sé? vamos a empezar aquí, la H2A que dice que el valor absoluto de un menos a es menor que éxilo, el lema que me dice que si un valor absoluto es menor, pues entonces tiene que estar en 3 menor que B tiene que estar entre menos B y B uso solo la primera parte y tengo que el menos éxilo es menor o igual que UN menos A y otra vez la hipótesis H que decía que los UN eran menor que VN para todo, en particular para él y usar aritmética lineal y de la exactamente de la misma forma se demuestra exactamente análogamente se demuestra que Vn también es menor que Epsilon y una vez que tengo que el Vn está entre menos Epsilon y Epsilon esas son las dos hipótesis tengo que está que menos Epsilon es menor igual que Vn de A, que Vn menos A y que Vn menos A es menor que Epsilon entonces uso la conjunción y con el lema de el valor absoluto, aquí, valor absoluto, ya tengo esta conjunción y lo que tengo es que usar la implicación de derecha e izquierda, por eso es por lo que pongo MPR, usando eso ya tengo que el valor absoluto es menor o igual. En fin, esta es la última demostración de nuestro lema y ya veis, lo voy a poner un poquito más chico, ya veis que las demostraciones bueno pues empiezan cada vez a ser control x control menos pues pues empiezan a ser cada vez más más grande aunque en fin, vamos a ver que lo quiero poner que quepa en una pantalla a ver pues todavía no lo he conseguido bueno sí porque aquí está la prueba ya veis que la prueba que son todas eh, las líneas, bueno, pues conforme vamos avanzando, pues van creciendo. Pero intentaré más o menos un objetivo, introduciendo más auxiliares, que las pruebas queden eh, quepan en una pantalla. Pero ahí siempre tenemos un, una cuestión de equilibrio entre claridad, porque aquí esta es larga, porque he escrito todos los detalles. Esta que teníamos antes, control aquí más... Control más. Esta que teníamos aquí era más corta, a la prueba es solo esto, es más corta, pero claro, porque no estoy enseñando los detalles que se están generando. En fin, con eso terminamos las demostraciones y eso es todo por ahora.